Buenas noches. Eh, queremos presentar esta noche la candidatura de Adelante Coim para las próximas elecciones generales. Eh, algunos de los que están en esta mesa y de, las que, de los que van a ir en esta candidatura los conocerán ustedes porque forman parte de Izquierda Unida, un grupo político que llevamos bastante tiempo trabajando ya en el ayuntamiento. Nos hemos presentado en varias ocasiones a las elecciones y bueno, hemos ido manteniendo eh, varias concejalías a lo largo de todas estas eh, legislaturas. Hace aproximadamente un año empezamos a trabajar en una cosa que en aquel momento se llamó la confluencia, que no era más que intentar integrar, bueno, pues, para esta candidatura que al final hemos conseguido, pues, cuanta más gente progresista, cuanto más grupo político progresista, mejor para fortalecer y para ser más gente. Dentro, como, como digo, hace un año empezamos a trabajar y hemos conseguido, pues, integrar dentro de esta candidatura de Adelante coín agente de Primavera Andaluza, agente de Podemos, agente de Izquierda Unida y también agente independiente. Es muy importante para nosotros destacar el valor también de la gente independiente que participa dentro de la candidatura de, de, de Adelante, Adelante con. A, a partir de aquí, bueno, pues estamos trabajando para conseguir hacer un programa electoral ...que recoja todas las inquietudes de la ciudadanía de Coín ...y para ello estamos contando por, con numerosos colectivos... ...con numerosas asociaciones y con numerosa eh, gente particular... ...para que nos aporte a, a nuestro programa. Van a intervenir ahora también eh, un compañero nuestro... ...actual secretario de, de Adelante Coín, ...miembro del círculo de, de Podemos de Coín ...y se llama eh, Laureano García. Hace cinco años un gran número de personas dieron un paso adelante... ...porque pensaban que era necesario exigir... ...una sociedad más justa y solidaria. Muchos de ellos dejaron una situación más o menos confortable... Para, ...para cambiarlo por una militancia activa... ...y formamos el Círculo de Coim. Quiero reconocer ahora a todas esas personas... ...que con su esfuerzo y su apoyo... ...han hecho posible que hoy estemos aquí. Hoy las fuerzas más progresistas presentamos esta candidatura... ...con un programa que tiene como objetivo... Conseguir que el ayuntamiento sea una herramienta al servicio del pueblo, no un simple gestor de servicios. Queremos blindar los servicios públicos y protegerlos, porque forman parte de nuestra riqueza colectiva y nuestro patrimonio como sociedad. También estamos preparados para afrontar los retos que tiene el municipio de aquí en adelante. Las personas que formamos esta candidatura tenemos un compromiso con este programa y más con las personas que lo apoyan. Y pensamos, por tanto, que este compromiso es mucho más importante que las diferencias que pudiéramos tener. Quisiera, finalmente, invitar a los habitantes de Coín a que conozcan nuestro programa y, sobre todo, a las nuevas generaciones, para que participen y voten. Porque si ellos no eligen su futuro, vendrán otros que lo decidan por ellos. Buenas noches. He sido elegida por la Asamblea para encabezar la lista de Adelante Coín como candidata a la alcaldía. Quiero aprovechar este momento para agradecer a dicha Asamblea la confianza renovada por unos y puesta por primera vez por otras en mí para esta responsabilidad. Responsabilidad que, tengo que decir, asumo muy a gusto y que además se hace muy llevadera con un equipo de trabajo como el que tenemos y con la lista electoral que se ha conformado. Decir que esto es una continuación del trabajo que desde el principio vienen haciendo las concejalas y concejales de Izquierda Unida, pero con nuevos grupos, nuevas personas, nuevos puntos de vista, que son cosas que enriquecen la política. También nuestro programa electoral se está enriqueciendo y, como no podía ser de otra manera, actualizándose para adaptarlo a los momentos actuales en los que han cambiado muchas cosas en la política en general, pero también un poco la situación de COIN. Pero desde luego vamos a seguir apostando, como siempre, por aprovechar los recursos de COIN, que incluye su agua, sus huertas, sus sierras y su patrimonio histórico y cultural, por la salud personal y medioambiental, por tener un proyecto del pueblo que queremos para actuar urbanísticamente de forma coherente, por la cultura como instrumento de progreso social y desarrollo personal, por la integración social de las distintas culturas, de la infancia, de la gente joven, de las personas mayores y de las personas con diversidad funcional y por la igualdad de género. Hoy me toca a mí encabezar este proyecto y esta lista y tengo que decir que me siento muy orgullosa de ella, tan orgullosa como me siento de mi pueblo. Desde que entré como concejal al Ayuntamiento de Coín y también desde las anteriores elecciones han cambiado eh, cosas en la política. Hoy, desgraciadamente, vuelve a ser necesario reafirmarse en la idea de que no podemos permitir retrocesos. Pero también sigue siendo necesario cambios importantes en Coín. Sigue siendo necesario que Coín parezca verdaderamente cabeza de comarca eliminando desventajas que sigue teniendo en cuanto a equipamiento respecto a otros otro pueblos que tenemos cercanos. Sigue siendo necesario reactivar económicamente nuestro pueblo y sigue siendo necesario trabajar desde Coín porque la comarca del Guadalhorce no sea la comarca olvidada. En el tiempo que llevo en el ayuntamiento he aprendido a nivel personal de gestión municipal de mi pueblo, pero también a nivel, a nivel eh, humano. Me He reafirmado en la idea de que lo público hay que gestionarlo trabajando por el bien común, sabiendo que es de todos y todas, con equidad, compensando también las diferencias, en definitiva, como lo haría cualquier madre de familia. Me he reafirmado también en la idea de que las personas son mucho más que un partido político. He aprendido a disfrutar de lo más bonito de la política, la palabra, la argumentación, ...lo común, los acuerdos y los consensos. Mi apuesta personal sigue siendo el corazón en la política. La apuesta de nuestro equipo es ni un paso atrás. Adelante, Coín. Adelante para conseguir un pueblo que tenga claro la necesidad... ...de una igualdad real entre mujeres y hombres. Que sea referencia democrática, inclusiva y participativa... ...de toda la ciudadanía de COIN. Sometiendo a verdaderos procesos participativos todas las decisiones de la gestión municipal, donde toda la información municipal esté de forma transparente y fácil a disposición de la ciudadanía, con un entorno productivo diversificado que genere una economía local más independiente a través de la transformación de productos agrícolas y ganaderos y del turismo sostenible, apoyando a las pequeñas y medianas empresas y fomentando la economía social. Que tenga claro el modelo urbanístico, poniendo limitaciones a un crecimiento incontrolado, sin una capacidad real para prestar los servicios, priorizando siempre la rehabilitación antes que la nueva construcción. Que sea un pueblo referente en la lucha contra el cambio climático, con planes que defiendan derechos tan fundamentales como son la vivienda y un medio ambiente saludable, que apoye y potencie a todos los colectivos y a todas las asociaciones, donde, por cierto, Coín es bastante rico, con la cultura como valor socializador, que ponga en valor nuestro entorno rural, la importancia de la huerta coína, lo mejor que hemos heredado de nuestros mayores, nuestro principal recurso. Somos un equipo formado por personas que ya tienen un recorrido y experiencia en el ayuntamiento y por personas nuevas que vienen cargadas de ilusión y de ganas de trabajar por nuestro pueblo. Y trascendiendo las dificultades que implica querer ser transparentes, querer decir las cosas claras, trabajar más en pos de lo justo que por querer contentar a todo el mundo, pretendemos ser equipo de gobierno. En el mejor y más amplio sentido de la palabra equipo. Así que, adelante Coín, por un ayuntamiento al servicio de la ciudadanía.